Paul Fabio se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras recibir heridas a manos de compatriotas que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Hecho ocurrido en la comunidad Aslor, de esta localidad. Anoche, los tres haitianos aseteando a mí, para atracando a mí. Se quité el brazo. Yo perdí cuatro dedos, Sí. ¿De qué te despojaron ellos? ¿Qué te quitaron? ¿Qué? Para pa quitar el dinero, porque yo no cargaba nada, seguro para quitar el dinero, porque hasta el celular yo no cargaba. Anoche, como a las 7 de la noche. Los cuatro, cuatro haitianos, dos hermanos y otro. ¿Tú ¿Los nombres de ellos tú los conoces? ¿Saben es sí, hay uno que llama Neve, hay uno que llama Ose. Uno llamando Solamente cuando él salió los tres los a atacarlo. para ¿No sustraerle el dinero. ¿Eh? ¿Eh? robarle el dinero. Sí. Para robar, pa robar, pero no, para eso no da tiempo. Porque cuando cuando lo haga la uno, entonces está llamando a auxilio, entonces llamando a auxilio no contra gente para ayudarlo, entonces huyendo. Para NTN.